¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Os traigo lo que es para mí La tercera insignia de esta nueva actualización La tercera misión que voy a hacer del día Acompañarme si queréis ver cómo la consigo Y ya de paso investigar un poco Sobre el nuevo coche oculto Que más o menos se va sabiendo ya Cómo conseguirlo Voy a seleccionar el Omni Que es el coche con el que me piden Esta vez que haga la misión Vamos a jugar donde si no en bosque encantado, tenemos que ir viendo este nuevo mapa a fondo. Porque Madre... vas con el Omni, no sé yo, eh, chicos, va a estar un poco complicado. Complicadete, vale, se me ha ido el wifi, no pasa nada. No me estaba contando los pasos para atrás. Muy bien, Crash of Cars, muy bien, muchas gracias. Vas para atrás o okay. qué? Mirad, ahora mismo está yendo para atrás. ¡Madre mía, qué difícil! Se desliza mucho, ¿eh? ¡Baf! Y viene el pot y me revienta, chaval. Un poco difícil. No sé si lo habrán puesto a posta. Pero pero veremos a ver cómo giro yo con este, con este cochecito. Así de primeras, muy bien. Hasta que nos da... El porculero es. es que al girar tienes que girar muy despacio. Verás tú el rato que estoy yo aquí intentando conseguirlo. Para atrás, me cago en los pots que no tengo monedas. No me persigáis. Voy a estar mucho tiempo. Mucho tiempo voy a estar. ¡Jolines! ¡Qué difícil! Que lo consigo, con un poco de suerte lo consigo No pares, no pares, lo consigo, lo consigo Lo consigo chicos Por los pelos, madre mía Si lo habéis hecho vosotros Dejar abajo en los comentarios Porque con el Omni Girar, o sea Cuando vas marcha atrás Es súper complicado Bueno, vamos a ver ya que estamos El tema... De nuevo, oculto vais a ver cómo aparece un espectro. Lo que tenéis que hacer es veniros aquí a la roca, pisarla una, dos y tres veces. Nos vamos a ir a una segunda roca que hay. Está por aquí, por aquí, por aquí, ¿dónde estás? Una, dos, tres. Os cuidado. Y aquí la última. Vamos a pisar una. Quitar árbol, Dos, tres. Y ahora debería de aparecer aquí. Debería de aparecer un espectro. Oh, ¿la habéis visto? Pues a mí no me ha aparecido. No. Hay vídeos y fotos por ahí que sí. Si, bueno, piséis tres veces las lápidas, al final.. Al final en esa tercera lápida En la que hemos estado Os va a salir un espectro Y en la verja Enfrente de la mansión otro Pero bueno Cuando yo ya sepa perfectamente cómo tenerlo Que lo tenga yo mismo Lo subiré explicándolo al canal chicos Y ya está no hay problema Ta Dejar un like si queréis que siga subiendo Las insignias Que consigo todos los días Y bueno Suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo de Clash of K Arts. Oh.